Vamos a probar cómo se puede hacer para, con un bucle IF, comprobar si el día de la semana es lunes, martes, miércoles o jueves. Vamos a preguntar un número, nos introducirán un número entero entre 1 y 7 y comprobaremos si ese día es 1, mostraremos lunes, si no, martes, miércoles, jueves o viernes, o sábado o domingo. Comprobamos, introducimos el 1 y nos responde que el lunes. Para hacer el resto lo único que tendríamos que hacer es replicar este código para todos los días de la semana. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Perfecto. Pues 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Día martes, día miércoles día jueves, día viernes, día sábado y día domingo. Ahora comprobamos, ejecutamos y ponemos un 3. Debería decirnos miércoles. Miércoles. Perfecto. El problema de este código es que siempre se ejecutarán todos los condicionales. Vamos a hacerlo paso a paso y vamos a introducir un 5. Veremos que va a pasar por todos los condicionales, incluso por el 6 y el 7. Introducimos un 5, aceptamos y ahora en día tenemos el valor 5. Irá comprobando uno por uno todos los condicionales, todos son falsos, en el 5 es correcto, entrará, mostrará el viernes y continuará así hasta acabar.